El día de hoy voy a hablar de un tema que interesa prácticamente a todos. De un modo o de otro, la mayoría de las personas pasan gran parte de su juventud deseando y esperando conocer a alguien para compartir su tiempo, experiencias y, en general, su vida con esa persona. Estoy seguro que tú, que estás viendo este video, seguramente has tenido algunas relaciones y te has preguntado ¿Cuándo voy a conocer a la persona ideal y a vivir mi cuento de hadas? Y el día de hoy estoy aquí para decirte que si no has conocido el amor de tu vida es simplemente porque no estás preparado o preparada para eso. Pero no te preocupes porque también te voy a decir que es lo que necesitas hacer para que no tengas que esperar una eternidad. Y antes de empezar con este tema tan profundo y tan emocionante déjenme recordarles que en todos mis videos van a encontrar varios regalos sorpresas y sorteos para ustedes en la descripción del video. solo tienes que checar la descripción buscar donde dice regalos y sorpresas y checar todas las cosas que tengo para ti uh, también te recomiendo que busques donde dice herramientas para hacer dinero porque constantemente estoy actualizando la lista de los recursos y de los sitios que te permiten ganar al menos un poco de dinero sin mucho esfuerzo y también no olviden que cada mes regalo dinero en efectivo para las personas que me siguen en instagram y que le dan también like y que comentan en mis publicaciones y bueno vamos vamos al grano ah, este tema me encanta no importa en qué parte de tu vida te encuentres si eres joven, adulto, soltero, casado, divorciado o viudo si hay una parte de ti que cree que no ha encontrado al amor de su vida es por una razón y para hablar al respecto quiero que abras tu mente quiero que te olvides de todo lo que crees que sabes sobre relaciones primero que nada debes recordar que el amor es energía. Al igual que todo en el universo es energía. La física cuántica nos ha dejado muy, muy claro que todo lo que vemos y tocamos no es otra cosa más que energía. Y las emociones o sentimientos que como seres humanos tenemos son vibraciones de esa energía. Y al igual que el amor, también el dinero la salud, las relaciones y todo lo que podemos desear o querer en esta vida es energía y por ley universal cuando queremos alguna de esas cosas la mejor forma de atraerlo es usando ¿qué creen? la energía pero antes de que piensen que esto es que esto no tiene sentido y que se salga en el video, déjenme aclarar las cosas un poco hay una enseñanza que me gusta mucho que habla de un chico que estaba sentado en casa con su padre y mientras veía en la televisión el chico voltea a ver a su papá y le pregunta Papá, ¿cuándo voy a encontrar a la mujer ideal? El padre guarda silencio un par de segundos y después le responde al hijo Hijo, olvídate de encontrar a la mujer ideal enfócate y concéntrate en convertirte en el hombre ideal y la mujer ideal vendrá a ti y uno podría interpretar estas palabras de mil formas pero quiero que me digas una cosa y me gustaría que me respondieras en los comentarios ¿te ha pasado mientras estás soltero o soltera y deseas con ansias tener a alguien que nadie te hace caso nadie ni siquiera te voltea a ver? y cuando estás en una, en una relación te llueven pretendientes por montones, seguro que te ha pasado. La gente pasa mucho tiempo deseando y pensando en su pareja ideal. Quieren un hombre o una mujer con características físicas muy específicas, que sea atractivo, con buen cuerpo, inteligente, cariñoso, bueno en la cama, caballero, divertido, etcétera, etcétera. Pero no pasan ni siquiera unos minutos al día intentando mejorarse a sí mismos y aquí es donde vengo a decirles cómo pueden atraer al amor de su vida y es muy fácil, realmente muy fácil, solo tienen que cerrar tus ojos e imaginar cómo es esa persona físicamente y cómo es su personalidad. Después escribe en una hoja de papel todas las cualidades que deseas que esa persona tenga y finalmente Tómate 5 minutos antes de dormir para imaginar y visualizar a ti y a esa persona teniendo una vida juntos y quiero que sientas la misma felicidad y el amor que sentimos cuando, como cuando, como cuando esa persona está contigo. Enfócate en los detalles porque son realmente importantes. Y quiero que hagas esto todos los días y si no, por lo menos 3 o 4 veces a la semana. Quiero, quiero que sepas que desde el primer momento que pensaste en cómo quieres que tu pareja ideal sea, en ese instante el universo ya eligió a esa persona para ti. Es decir, el universo ya tiene a un candidato que cumple con tus requisitos y está por ahí en algún lugar del mundo. Lo único que falta es que se conozcan. Ah, pero para que eso suceda, aquí viene la mejor parte, para que eso suceda Tú tienes que estar listo o lista para conocerlo o conocerla. En otras palabras, tu paquete, ese que le pediste al universo, ya está listo para ser entregado. Pero tú tienes que estar preparada o preparado para recibirlo. ¿Y cómo haces esto? Mejorándote a ti mismo, a ti misma. Al principio dije que todo es energía. Y la única forma de atraer todo lo que queremos es es a través de nuestras vibraciones energéticas. ¿Alguna vez has escuchado la frase ¿No puedes tener una vida positiva con pensamientos negativos? Seguro que sí. Pues es muy cierta. No puedes tener dinero si te quejas de no tener dinero. No puedes tener salud si constantemente te quejas de lo mal que te sientes. No puedes tener amor si siempre te quejas de que nunca conoces a alguien que valga la pena. Si quieres estar listo o lista para recibir el paquete necesitas crear una vida que te haga feliz y donde el amor de tu vida se sienta feliz de compartir. ¿Tú crees que alguien divertido, inteligente, feliz, exitoso, atractivo va a querer estar en una relación con alguien que se queja de todo y que simplemente no disfruta de su vida? No, definitivamente no, a menos que esa persona tenga un daño cerebral. Pero en general, no sucede así. Mejórate a ti misma y crea una vida para que, para que te haga feliz, sin importar cuántas limitaciones existan en tu vida. El truco está en mantener tu energía en una vibración positiva el mayor tiempo posible. Y para ello, es necesario evitar enfocarte en cosas negativas que puedan cambiar tu vibración, evitar caer en hábitos que rompen tu bienestar, evitar realizar acciones que te hagan sentir que no eres suficiente para alguien más. Y cuando logres alcanzar ese bienestar interior y crear de tu persona lo mismo que te gustaría encontrar en el amor de tu vida, ese día podrás esperar en cualquier momento que tu alma gemela llegue a tu vida. Mientras, no. Quizá conocerás gente y tendrás citas, pero no será él o la indicada si tú no has hecho el proceso anterior primero. Algunas personas me preguntan, Cristian, a mí me gusta esta persona en específico, fulanita o fulanito, y quiero que se enamore de mí. ¿Cómo lo logro con la ley de la atracción? La respuesta, amigos míos, es muy sencilla. No puedes. La ley de la atracción no funciona así. Cuando tú le pides al universo que te mande una persona en específico el universo te mandará a alguien con las mismas características, pero solo cuando estés listo o lista para recibirlo. Pero eso no significa que será la persona que tú crees. Puede ser esa persona pero también puede ser alguien aún mejor. El universo sabe muy bien cuál es la mejor forma de darnos lo que queremos, cuando estamos listos para recibirlo. Y el hecho de que te obsesiones con estar con una persona, hace que bloquees lo que el universo tiene para ti. ¿Por qué? Porque el universo dice... Ok, tú me pediste esta persona especial, pero te la pasas quejándote de que esa otra persona no te hace caso. Entonces, como la vibración que me estás dando es de tristeza y decepción porque esa persona no te hace caso, entonces te daré más de eso, para que puedas seguir estando triste y decepcionada. Uh -huh. En cambio, cuando tú eres soltero o soltera y te sientes feliz con tu vida y pasas 5 minutos al día soñando despierto sobre tu pareja ideal, sabiendo que está en camino, sabiendo que está en camino y evitar por completo ponerte triste porque aún no ha llegado, entonces el universo dice, wow, tu vibración es de felicidad y de amor y de esperanza. Te voy a mandar más situaciones para que sigas teniendo lo mismo. Y entonces te manda lo que quieres. Suena quizá un poco loco y tal vez descabellado, pero funciona. La ley de atracción es una ley universal. Y si te pones a leer más sobre física cuántica, entenderás que es mucho más que una simple filosofía. Entonces, lo único que tienes que hacer es pensar en la persona que deseas y en sus atributos físicos y en su personalidad. Escribirlos en una hoja de papel. Tomar 5 minutos al día para imaginarte cómo te sentirás cuando estés con esa persona y después olvidarte de eso por el resto del día. Y a partir de ahí, vas a mejorarte todos los días. Deshazte de los hábitos que no son buenos para ti. Crea hábitos mejores, hábitos buenos, saludables y que te hagan sentir feliz. Crea una vida de la cual cualquier persona desearía ser parte de ella y enfócate en las cosas buenas que tienes. Olvídate, olvídate de criticar, de quejarte o de culpar a otros. Esos hábitos son destructivos y nunca te ayudarán a atraer a nadie más que a personas negativas. Evita tener citas con personas que no son exactamente lo que quieres. No pienses que puedes cambiarlos. No pienses que tienen potencial. No pierdas tu tiempo con lo mediocre. Si quieres algo extraordinario, entonces ve por algo extraordinario. Sal con alguien que cuando tu mejor amigo o tu mejor amiga te pregunte si te gusta, puedas responder, ¿sabes qué? ¡Me encanta! En lugar de, pues sí, más o menos, o no está mal. Si no olvides que, y no olvides que si aún no conoces a esa persona ideal es porque aún no has alcanzado la mejor versión de ti mismo. Así que sigue trabajando en ti, olvídate de encontrar a alguien bueno, enfócate en crear la mejor versión de ti y alguien más, alguien más te hará la mejor versión de sí mismo. Y bueno, eso es todo. Antes de despedirme quiero que me dejen en los comentarios ¿Alguna vez han usado correctamente, correctamente, la ley de la atracción? Cuéntenme qué piensan al respecto. Y bueno, si les gustó el video o algo les pareció interesante, denle un like. Suscríbanse aquí arriba, denle click en la campanita para recibir notificaciones de futuros videos. Si tienen alguna pregunta o alguna consulta, no olviden dejar sus comentarios o contactarme en las redes sociales. Recuerden seguirme en Twitter y en Instagram, donde regalo dinero gratis, completamente gratis. Y visiten AskChristian.org. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Chao, chao.